Compañeros, este Haxorus no tiene rivalidad. Tiene rompemoldes y eso puede ser un problema. Ojo, que tengo armadura ácida, eh. Y mofa, eh. Ostras, que soy mucho mejor de lo que esperaba. Danza dragón, perfecto. Ya es más rápida, así que la velocidad le da igual. Pero yo me duplico la defensa, ¿vale? Armadura ácida. Ahí va, soy más... Soy más rápido. Ha hecho cola dragón, no me lo creo. Ha hecho cola dragón. No puede ser. Qué asco. Qué asco. ¿Qué pasa compitruenos, compitrenos? Con ¡Bienvenidos a Pokémon Blanco Torrelock ¡Y bienvenidos chicos a otro capitulazo! Hoy compañeros es día de gimnasio, hoy vamos a por el octavo y último gimnasio y espero que este sea el penúltimo capítulo de la serie. Nos quedaría después la Calle Victoria y se acabó. Ya solo nos quedaría capturar, hacer un montón de cosas pero que no tienen que ver con la historia en sí, ya tendríamos todo completado. Me pongo los cascos y empezamos. Antes de nada, os voy a enseñar por qué he leveleado eh, de cara al gimnasio Lautaro y Raciano tanto el Barilux como el Drudigon a nivel 44, que la guía decía mínimo nivel 44. Y yo, como buen pro player que soy, hago caso a la guía. <risa> Cero intuición, cero capacidad... Hago caso a la guía. Y lo demás a nivel 43 porque realmente irá subiendo de nivel también. No creo que sean tampoco muy útiles. Así que bueno, Lautaro es para mí quien tiene que sacarse el nepe en este gimnasio. Y poco más os puedo decir que avancemos. Vámonos a la siguiente ruta. Que creo que nos dan además una MT. Nada más entrar... Hola, ¿tú me dices algo? Nada, ¿no? Hay un centro comercial, por cierto, es cierto. Y en ese centro comercial podemos comprar un montón de cositas, desde MTs, eh, pociones, de todo, un montón de cosas, no me ¡Justo pociones, no, Echo! Justo pociones no. ¡Allá va, esta es mi primera bola! ¡Wow! ¡Lanzamiento! Increíblemente, de las mejores del mundo. Lo que no voy a hacer es capturar en esta ruta por el simple hecho de que en esta ruta sale B -sharp, ¿vale? Posible, Vishal Me gustaría eh, usar la típica técnica del repelente y tal Y no tenemos a Yurin al nivel necesario Así que lo haremos, pero en otro momento No quiero de momento complicarme mucho Voy a luchar, eso sí eh, Voy a echar unos cuantos combatillos Para ir leveleando un poquito más Mira, Krokorok ¿Sabéis lo que le va a pasar a este Krokorok? Os lo digo yo Que se va a congelar Ahí lo llevas ¡Uh! No he puesto las animaciones de batalla Menos mal que he hecho esto Para poder cambiarlo Eh... Scraggy... Scraggy, vamos con Javix. Por cierto, vaya combatazo ayer contra Bel, ¿eh? ¡Vaya combate, hermanos! ¡Fue increíble! El capítulo anterior fue espectacular, de verdad. O sea, me flipó. Demolición. Ahí se lo lleva. Y Scraggy va a su casa. Vamos a poner las animaciones, que yo quiero un capítulo con animaciones. Claro que sí. Por cierto, he estado probando la... La mansión batalla, ¿vale? Que... Quería... Bueno, la mansión se llamaba, no. Se llamaba... Eh, Metro Batalla, el Metro Batalla Está probando el Metro Batalla Y la verdad es que son un poco cabrones Porque parece que está como preparado El simple hecho de No, no, aquí viene crítico Te voy a reventar, ¿sabes? Es, es increíble Rayo hielo para creo creo Y lo siento mucho Podías haber sido mucho mejor Garbodor Yo creo que puedo contra Garbodor Nivel 36, si no puedo contra Garbodor Tengo un problema Congelado No me gastes las congelaciones aquí, hermano No me las gastes aquí el momento es en el gimnasio ay, ay, esta falta de coordinación, compañeros Qué mala pinta, qué mala pinta Venga, vámonos ya Hacia la ciudad, ¿esto es el centro comercial? Oh yeah, no voy a entrar De momento, vale, voy a intentar eh, Esquivarlo Por el simple hecho de que Quiero hacer el gimnasio y si no, no me va a dar tiempo Así que vamos para acá, luego si eso lo miramos Tranquilamente Y si nos dan algo por aquí, que creo que sí Chicos Entramos en Ciudad Kaolin. Ojo a la música, ¿eh? Ojo a esa música. Brutalitic. Que, por cierto, yo no sabía que era diferente dependiendo del juego que estés. Diferente en Pokémon blanco y negro. ¡Ah! Hola, Echo. Ven un momento. Ponme la música de Mirto, por favor. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Ojo discurso de Getschis, chaval. Ya estoy intentando embaucar a la gente con todos sus apasionados discursos. Verás tú. Bueno, la música del equipo Plasma... Es Canela, ¿eh? Canelita. ¡Así es! Debemos aunar fuerzas para apoyar a nuestro señor N y al legendario Pokémon de tipo Dragón. Nuestra meta es la creación de un nuevo mundo cimentado en los ideales. ¿Es necesario recrear la leyenda del gran héroe de Tesemia? ¿Héroe? ¿Dragón? ¿Leyenda? Dios mío. Los Pokémon son criaturas que, a diferencia de los humanos, ocultan un potencial desconocido. Mm, interesante. Todavía podemos aprender muchísimo de ellos. Dios mío, el discursito, ¿eh? Tal es su grandeza que no podemos sino liberarlos de nuestro control ¿Ha dicho liberarlos? ¿A los Pokémon? Nosotros el equipo Plasman en la la llegada de un nuevo mundo Un lugar donde Pokémon y humanos puedan vivir en plena libertad Y para ello es preciso que todos liberen a sus Pokémon Y con este último apunte, yo, Getchis, termino mi discurso Damas y caballeros, gracias por haberme honrado con su atención Ha dicho eso justo, ¿eh? Lo ha dicho así No me he inventado ni una palabra <ríe> Ay, Dios mío Mira, se hacen coreografía y todo, es increíble están sincronizadetes Vaya, no lo sabía Así que los Pokémon sufren por nuestra culpa Madre mía, tío eh, Claro ejemplo de que todo el mundo Se cree lo que dicen los políticos Y que venden un mensaje en. Eh, madre mía Pero bueno, ¿qué clase de discurso ha sido ese? La región de Teselia se quedó gracias a la colaboración Entre Pokémon y humanos Si no quisieran saber nada de nosotros Ya se habrían machado ellos mismos Aunque los capturamos con Pokéballs Estas no pueden atar sus sentimientos Totalmente cierto Los Pokémon te quieren Y están contigo y amor máximo ¿Cuánto tipo sin Iris y Lirio? Uno de estos es el líder del gimnasio En una versión Y en la otra es el otro Yo es que, de verdad, que no me acordaba nada de esto Estoy redescubriendo un juegazo Vale, pues después de esta turraza espectacular Podemos ir y dirigirnos al gimnasio Que si no recuerdo mal estaba por aquí, ¿no? Aquí arriba puede ser Este es Tío, qué guapo están los diseños de los gimnasios, eh Yo Flipo Compañeros, último gimnasio Pedimos nuestra última botella de agua fresca Que por cierto, me gustaría tener una aquí mismo Porque me estoy muriendo de sed Las cosas como son Y ahora, lo que hay que intentar ¿Qué es esto tío? Parece un botón ¿Por qué no es un botón? No, me, me cago en Sampito Pato Esto es combate, ¿no? Venga, vamos a empezar a combatir Vamos a ir poquito a poquito Suave, suavecito Sé que después de esto Hay un combate contra Cheren y toda la historia Pero lo vamos a dejar para el capítulo siguiente, ¿vale? Me gustaría hacer este gimnasio tranquilamente Fraxul, vale Nivel 41, vamos a testear el rayo hielo de nuestro altar. A ver, mofa mofa, me lo que quieras, crack Que te vas a comer un rayo hielo Que debería matarlo Vale, vale Matamos un Fraxur nivel 41 Eso es bueno No sé si mataremos un Haxorus nivel 43 Creo que era Pero tiene Danza Dragón, así que mucho cuidadito ¿Vale? Esto es un botón ¿No es un botón? ¿Tampoco es un botón esto? Qué absurdo a ver, entonces es por aquí, ¿no? En efecto, bajamos y subimos por este dragoncito. ¿Cómo mola este juego, tío? Por aquí. Ok, otro combatillo que se viene. Voy a luchar contra todo el mundo, ¿eh? Quiero levelear a, a nuestro tipo hielo, que creo que es el más importante. Luego tenemos a Drudigon. Pero es que Drudigon, pensad que el, ya sabéis que el dragón es muy eficaz al dragón. Y viceversa, entonces... Eh, <ríe> y viceversa, muy bien, Eco, eh, gran filósofo. Rayo hielo, cómetelo. Hasta luego, crack. Fácil. Eh, voy a ver por aquí qué hay. ¿Esto qué es? No sé, tío, estoy. No entiendo muy bien el diseño de este juego, eh. ¡Ah! Que hay como que saltar encima o algo así. Claro, por eso. Por eso, aunque pase por encima, como que no se activan, ¿no? Pero hay que saltar. ¡Ah, amigo mío! Ahora todo tiene sentido, chavales. Ahora todo tiene sentido. Aquí hay otro combate. Venga, let's go. No tenemos nada que perder. Yo creo que con nuestro Pokémon tipo hielo podemos vencer. Que no sé a qué nivel evoluciona la última. Pero bueno, me da igual. ¡Vamos, Lautaro! ¡Tú puedes, Lautaro! Radio hielo. Garra Dragón. Primera vez que un Fraxur nos outspedea. Nivel 40. Nivel 40. ¿Por qué nos outspedea? No lo entiendo. Pero me ha quitado bastante, ¿eh? Ojo porque esto no es tontería. Otro Fraxur. A ver si este también es más rápido. Sí. Ah, a lo mejor... Estoy pensando Que a lo mejor ese Fraxur lo que hizo fue Cola Dragón, que es un ataque con prioridad Negativa y por eso yo fui más rápido Es decir, no somos más rápidos que Fraxur Y eso quiere decir que tampoco somos más rápidos Que Haxorus Y eso es un problema Pero un problema bastante serio Igual perdemos Pokémon aquí en este gimnasio ¿eh? No quiero decir nada Ahí está, sube el brazo Y la cabeza se coloca Arriba, perfecto tengo mis dudillas Voy a ir a curar Voy a ir a curar porque No vamos tan, tan, tan, tan Bien como parece uh, Hay más combates Continuamos, compañeros Aquí, que el ritmo no pare Combate tras combate A darle cañita a otro frag nivel 41 Vale, vamos a ver Ahora hemos subido un nivel Pero él también ha subido un nivel Por tanto, yo creo que vamos a seguir Estando por detrás Tengo armadura ácida Que no es tontería Para el líder, quiero decir Ahora mismo, obviamente, no Mofa, perfecto es verdad, no fui más rápido ¿Por qué estaba pensando yo que fui más rápido? Me hizo mofa No fui más rápido Interesante esto, ¿eh? Muy interesante A lo mejor Drudigon, Aunque lo dudo también, ¿eh? Drudigon es muy lento Muy, pero que muy lento Vale, activamos aquí Es un laberinto esto, ¿eh? Pero un laberinto muy serio Eh. Claro, por aquí no llegamos a ningún lado Por tanto, tengo que bajar aquí Y... Oh, hola Ah, que quiere combatir Pensaba que me iba a decir algo, no, no que iba a ser combate. Un Pokémon, veterano. Drudigon, ok. Drudigon al 42. ¿Soy más rápido? Sí, vale. Drudigon, como bien sabéis, es lento y ahora sí que sí, lo esperamos, ¿vale? Guardia baja. Cuidadito, ¿eh? Uf, golpe crítico. Golpe crítico, chavales. Este gimnasio no es apto, apto para cardíacos, ¿eh? Parece que sí, vas bien, parece que no ¡Pum! Crítico y sustito Ahí lo llevas Pues nada, voy a usar ahora A Drudigon, yo creo Vale, aquí activamos esto Sí, es esto de aquí Activamos Y a ver dónde va la cabecita A la derecha ¡Holy moly! Esto es eterno Pero eterno, ¿eh? Entonces, bajamos por este camino Esos Son todos los combates obligatorios Voy a quitar a Lautaro, sí, sí. Y vamos a meter a Raciano. A ver qué tal se defiende Raciano, ¿vale? No me fío un pelote. No me fío un pelote que recuerda. Uf, tres Pokémon. Deino, ¿vale? vale. Vale. Empezamos suavecitos. Garra dragón, soy más rápido. Estupendo, mátalo. Si no lo matas. Vale. 2-5-2 ataque, Raciano, eh. 2-5-2 ataque. Esto es importante destacarlo. Fraxur. Primer enfrentamiento serio para Raciano. ¿Seré más rápido que este Fraxur? Sí, soy más rápido que Fraxur nivel 39. Esto es buenísimo. Mátalo. Si no lo matas también me rayo. Perfecto. Yo creo que Racia no es capaz de matar a todos de un golpe. La pregunta es, ¿le matarán de un golpe? Esa es mi pregunta. Y otro Drudigon nivel 39. Este le tengo que hospedear sí o sí. Garra Dragón y hasta luego. Perfecto. Piel tosca. ¿El nuestro que tiene? Que no es piel, cost piel tosca. Ya no me acuerdo. ¿Qué tenía nuestro Drudigon? De habilidad. Potencia bruta Esto era mejor, ¿no? Creo No me acuerdo Vale, pues eh, creo que ya hemos terminado Activo esto Ah, pues no Madre mía, pero si es el círculo eterno, cracks Espero que este sea el último combate del gimnasio Porque vaya tela A ver qué tiene esta pava Que no sea muy duro Deino, perfecto Deino es perfecto Raciano se lo revienta Con cara dragón y a ver qué es lo que tiene detrás. ¿Qué más me guardas ahí en la...? Otro, oh, drudigon? Perfecto. Pues garra, dragón. Hasta luego, drudigon. Un saludito. Con piel tosca también. Nice. Suit. Y suba al 45. Vamos por encima de nivel. Al nivel esperado, ¿vale? Voy a quitar cuchillada, ¿vale? Prefiero cola dragón. Porque cola dragón me puede servir para quitar a un Pokémon que me toque los huevos. Básicamente. Pues ya estaría. Activamos aquí... Y mmm, si me lo confirmas Esto es el final, ¿verdad? Bajamos Y bueno, también espero, por favor, poder salir En efecto, esto me lleva al Detrás de este pavo Va ¡Quedaba un combate, hermanos! Y yo aquí, cantando Victoria Oh my god, dos pokés Fraxu Nivel 40 Vale, empieza lo bueno, ¿eh? Empieza lo bueno, papu Gana, dragón, Raciano. Raciano, lo tienes que aguantar, ¿vale? Confío en ti, Raciano. Confío en ti, Raciano. Confío en ti, Raciano. Podía pasar. Podía pasar. Ya está. ¿Confiamos en Lautaro? Nah, no confiamos en Lautaro. <ríe> Lautaro. Ojo, ojo, ojo. Eh, cracks. Eh. Es que en algún momento nos iban a hospedear. Es que lo sabía yo. He perdido el tiempo levelando, pero bueno. Las cosas como son. Se sube el ataque, sube la velocidad. Otra vez fuerza, mofa. Perfecto. Ahí te lo comas. Adiós, Fraxur. Te quiero, hermano. Y otro, Fraxur. A ver, tengo Pokémon más que de sobra. No tenía por qué haber forzado ahí a Drudigon. Totalmente cierto. Pero bueno, eh, quería intentar. ¿Tenía un objeto? ¿Tenía vida esfera? ¿Me lo ha parecido? ¿Qué hablas? ¿En serio tienen vida esfera en este gimnasio? ¿Y objetos competitivos? Me rayo, ¿eh? Pero me rayo otro nivel Os juro que he leveleado al, al, al Drudigon a 2-5-2 ataque Como un imbécil Pensando que iba a poder pasarme con él el gimnasio ¡Y me lo han matado! Tengo colmillo dragón, además eh, Bueno, a la caja de los muertos, Drudigon Has tenido días mucho mejores, la verdad ¡Punto <risas> con el mono Contaba con solo una muerte en esta serie, la verdad No, no pensaba que iba a tener más de una, pero bueno es que me la he jugado un poco Ya como tengo tantos Pokémon y toda la historia Como que voy un poco tranquilito Y me he confiado, para qué negarlo No sé si meter A Suana O a V Supongo que Suana O incluso Lilipap. fíjate lo que te digo Nada, vamos con Suana, venga Por si acaso puedo hacerle escaldar a alguien Y yo qué sé, y librarme de Librarme de algo, venga Vale, chavales, perdona que me han cortado, me han llamado por teléfono, pero <risa> ya estamos aquí preparados para el líder de gimnasio. A ver, estoy viendo aquí el equipo que tiene, ¿vale? Y empieza con un Felaxur con rivalidad de habilidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque rivalidad lo que hace es que si el género es opuesto, el del Pokémon al que se enfrenta, le disminuye la potencia en un 25%. Así que he pensado que vamos a abrirle con Javix vale Es el único macho que tenemos porque su Fraxur va a ser hembra Y es el único macho que tengo Así que, hermanos, abrimos con Havix Después, que tiene a Drudigon con desquite y mierdas así Puedo meter a Ambrosio para intimidar Y luego a Lautaro para reventar Y Lautaro, espero que pueda terminar con Haxorus, vale Es un poco la estrategia que se me ha ocurrido Y que espero que de verdad funcione Así que, compañeros, rezad por mí 3, 2, 1... Let's go Hola, soy Iris, una líder de gimnasio extraordinariamente fuerte Dime, dime, ¿cuál, ¿con qué Pokémon suele luchar y cuál es tu estilo? Ya no puedo esperar más, comencemos Compañeros, último líder de gimnasio de esta pedazo de serie que está siendo brutal Iris, tres Pokémon, vamos allá Fraxhoop, vale Todo tal cual lo previsto Hembra, esto es buenérrimo, vale Obviamente no voy a hacer golpecador ni golpe nitrocarga porque son poco eficaces Demolición Ahí que va. Somos más rápidos que este Fraxur. Esto es bueno. Y le quito. ¡Uh! Le quito bastante. Danza dragón. Vale. Ahora va a hacernos algo de pupa, seguramente. Pero. Yo creo. Fíjate. Que no me va a hacer mucho realmente. ¡Hiperpoción! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Que gaste las hiperpociones! Obviamente. Ahí está. Gasta otra. Gasta otra. Gasta otra. Gasta otra. Por favor, otra más. Todas las que tengas. ¿Cuántas tienes? No sé cuántas tiene. Ahí que va. ¿Otra más? No, ya no tiene más, Danza de dragón. ¿What? ¿Por qué hace dos veces Danza de dragón? No lo entiendo Demolición, Fraxur Para su casa, vale Ahora viene el Drudigon, imagino Ahí está, Drudigon eh... No sé si meter a Lautaro Fíjate, porque tiene desquite Y si hace desquite Puede ser F en el chat Voy a ir con Ambrosio primero Para intimidar a ver qué hace. Porque tiene desquite. Lo sabemos. Intimidamos. cola de dragón. Vale, perfecto. Cámbiame a Lautaro. Que me cambie a Lautaro, por favor. Ahí está. ¡No! Suana, no. Suana da asco. Que tiene muy poco nivel. Eh, bueno, pues voy a intimidarle otra vez. O sea, es que no me lo voy a pensar. Porque ahora sí que no va a hacer desquite. Segunda intimidación que se come este Drudigon. Tajo Umbrío. Perfecto. Perfecto. Eh, voy a cambiar ahora sí. A Lautaro. Por una sencilla razón. Y es... ¿No me va a quitar mucho? ¿Lo podemos matar de un rayo de hielo? Des no me lo puedo creer. Claro que tenía uno tipo lucha. Soy imbécil. De tipo normal. Vale, me quita poco. Me quita muy poco. Rayo de hielo. Soy más rápido. Lo mato. Compañeros. Este Haxorus no tiene rivalidad. Tiene rompemoldes. Y eso puede ser un problema. Así que... Chavales. Eh... Tengo una mala noticia y es Si no lo congelo o algo así Ojo, que tengo armadura ácida eh! Y mofa, ¿eh? Ostras, que soy mucho mejor de lo que esperaba Vale, armadura ácida Danza dragón, perfecto Ya es más rápida, así que la velocidad le da igual Pero yo me duplico la defensa, ¿vale? Esto es importante Y ahora le voy a meter mofa Porque eso es, sigue con danza dragón Perfecto, ahí va la mofa Estupendo, ostras no pensaba que iba a poder hacer esta estrategia Armadura ácida Ahí va, ¿Soy más... soy más rápido Ha hecho cola dragón, no me lo creo Ha hecho cola dragón, no puede ser ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Y me mata crítico! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico, chaval! Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problemón, chavales A ver, tiene cola dragón Cuchillada y buena baza, ¿vale? Terremoto. Cuchillada. Vale, perfecto. Es poco eficaz. Vale, bien. Lo aguantamos bien. Terremoto. Tienes que matarlo. Tienes que matarlo. Otro golpe más. No lo cures. No lo cures. Cuchillada. No me mates. No me hagas crítico. No me hagas crítico. No me crítico. No me hace crítico. Terremoto. Y este Haxorus para su casa. Madre mía. El crítico de la muerte, chicos. Ese crítico lo aguantaba perfectamente con la doble armadura ácida. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco de juego, tío! ¡Qué asco de juego, tío! ¡Qué asco de juego! ¡Qué pasada! Que sí, que sí, que tenemos la medalla. Dos muertes hoy. Madre mía. El Banilux y el Drudigon. Drudigon, os voy a ser sincero, pensaba que iba a morir, ¿vale? Porque si lo quería usar, iba a tener problemas. Eso es así. Y me da cola de dragón. No está mal. No está mal, pero puf. ¡buff! La que se podía haber liado, chavales. Podríamos haber perdido, ¿eh? Pensad que ese Drudigon, ese Haxorus, tenía por dos en ataque. Por dos. Que le había metido la bofa. Sí. Pero madre mía. ¡Hola! ¿Cómo está Iris? ¿Qué pasa? Precisamente venía a explicarte cómo invocar. Profesora encina, pero usted qué sabrá. Usted qué sabrá si está todavía en el laboratorio. Podría haberte lo dicho por el videomisor, pero lo prefiero así. La conclusión es. Ah, vale. <risa> El plot twist del juego, vale <risa> Master Me da la Master Vale, ojo porque la Master puede ser clave Para Bisharp, para Algún Pokémon, ah, para Xeu Algún Pokémon que digamos, ostras, lo quiero Lo quiero 100% eh, Vale, compañeros, pues Sin más dilatación Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya encantado este pedazo de episodio eh, El episodio con más muertes Hasta la fecha, la verdad, o sea, me da mucha rabia Pero es lo que hay y poco más, espero que dejéis un super like De compitura, apretad ese botón como si no hubiera un Mañana y nos vemos en el próximo Y último capítulo antes Del de, de leveleo y de, bueno De historia, ¿vale? El último capítulo de historia ¡Chao! ¡Chao!